Soy Juan Carlos Palomino y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de esta segunda unidad del MOOC de Inteligencias Múltiples, titulada La Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal. En esta unidad conocerás más a fondo las diferencias entre las inteligencias interpersonal e intrapersonal y tomarás conciencia de cómo la inteligencia intrapersonal contribuye al conocimiento de las emociones personales. Además, en esta unidad verás cómo ambas inteligencias contribuyen a una mejor gestión de las relaciones entre personas, en tanto en cuanto nos permiten por un lado entendernos y tratarnos con respeto, sabiendo en todo momento cómo nos encontramos y qué nos sucede, y por el otro, tomar decisiones equilibradas y meditadas en cuanto a las personas que nos acompañan en nuestras experiencias vitales. Este equilibrio, nos permite a las personas tener un mejor autoconocimiento a la vez que la capacidad de empatizar con lo que nos rodea. Así pues, al finalizar la segunda unidad de este MOOC, habrás conseguido conocer más a fondo las inteligencias interpersonal e intrapersonal. En esta unidad pondremos especial énfasis en las características que distinguen cada una de las inteligencias trabajadas. Por ello, pondremos a tu disposición distintos recursos y ejemplos de actividades que te permitirán comprender qué rasgos definen, en qué es hábil y destaca una persona que tiene inteligencia interpersonal e intrapersonal y cómo ambas contribuyen a una mejor estabilidad emocional. También podrás observar la importancia de desarrollar ambas inteligencias en contextos educativos y verás las ventajas de trabajar con un alumnado estable emocionalmente, capaz de gestionar sus emociones y las de las personas que les rodean. Una vez que hayamos profundizado en el conocimiento de ambas características, te pediremos que seas capaz de identificar estas inteligencias y de qué manera se pueden potenciar. Pero, ¿cómo proporcionamos experiencias que desarrollen ambas inteligencias? ¿Podemos trabajarlas en los distintos contextos educativos? Para ello, debemos ser capaces de proporcionar suficientes experiencias en el aula para que se desarrollen. Por un lado, la capacidad empática de nuestro alumnado y por el otro, el autoconocimiento. ¿Podrás completar esta unidad y conseguir los objetivos propuestos? Seguro que sí.